Hola, hola. Acá agarré una parte de la guía que, que puede generar dudas. Una, una amiga me preguntó al respecto, entonces me parecía que lo podía compartir y explicarlo. Que son tres afirmaciones que nos dice la guía sobre los cardinales y las funciones. Eh, la primera que nos dice... Recordemos que tenemos la función F que va de A en B. Entonces A es el dominio y B es el codominio. ¿No? Lo que nos dice la, la, la primera afirmación es que si F es inyectiva... Entonces el cardinal de A es menor o igual que el cardinal de B. Yo no me lo creo. Así que veamos por qué es. Todas estas cosas, yo, yo tengo unos ejemplitos con los que voy a usar, pero se pueden demostrar si escribís la, la, la, las definiciones más formalmente, y, más, y te fijas que cosas se puede hacer y cosas así. Estoy seguro que se puede. Yo no, no me fijé así, para mí me, era más intuitivo verlo con ejemplos y después dar cuenta de que se cumplía hacia el exterior. Entonces, pensemos, recordemos la definición de que F sea inyectiva. La definición es que f de x es igual a f de x', o sea, otro número, si sí, solo si, sí, x es igual a x', entonces en realidad no es otro número, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo f de 1, eh, igual, eh, yo tengo 9 igual, bueno, no, no, no, no podría ser, f de 1 es igual solo a f de 1, no puedo tener, si f, ahora lo voy a usar con estos dos ejemplos, por ejemplo, tengamos acá a igual a 1, 2, 3 y b igual a 4, 5, ¿no? Bueno, f de 1... F de 1, ¿no? que está en el dominio, es igual, digamos, por ejemplo, a 4. ¿no? Agarremos, de uno de los números que podemos. Y F de 2 es igual a 5, porque es la única op otra opción que queda. ¿no? Si, si F de 2 fuese igual a 4, nos quedaría que F de 1 es igual a F de 2, ¿no? porque es cierto, pero 1 no es igual a 2. Entonces no se puede, porque pedimos que sea inyectiva. Entonces F de 2 tiene que ser sí o sí 5. ¿No? ¿Cómo... A, el, el, a es el dominio yo tengo que abarcar todos los números del dominio, sí o sí, en mi función entonces algo le tengo que asignar a f de 3 sí o sí, estoy obligado a asignarle algo a f de 3, el problema es que si le asigno 4 va a ser igual a f de 2 a, a f de 1 y entonces me va a quedar f de 1 es igual a f de 3 pero 1 no es igual a 3 entonces no se cumple de que f sea inyectiva y lo mismo con el 5 entonces acá vemos que si yo tengo un dominio más grande que el codominio se me rompe, la, la función no puede ser inyectiva, se, se me rompe la definición de inyectividad, porque tengo, me queda, digamos por ejemplo si es uno más grande ahora tengo un número del dominio una x de sobra a la que no le puedo asignar ningún valor, entonces o, o si le asigno un valor deja de ser inyectiva entonces no le puedo asignar ese, ningún valor, entonces el dominio está mal definido para que sea inyectiva. ¿no? Pensemos ahora por ejemplo si es que es igual si a, el, el cardinal de A es igual al cardinal de B. Bueno, yo acá puedo tranquilamente asignarle a F de 1 es igual a 3 y F de 2 es igual a 4. Y listo, ya está. Tengo f de 1 Todos los números de mi dominio tienen un valor único del, del codominio. Y ahora pensemos, por ejemplo, si, a es, es, es, si B es mayor que A, el cardinal de B es mayor que el cardinal de A. Bueno, acá lo mismo, puedo asignar F de 1 igual a 3 y F de 2 igual a 4. Y me queda el 5 vacío. Total, no hay límites al, al codominio. Puede haber valores del codominio a los que yo no abarco. La imagen de mi función puede ser más chiquita que el codominio. yo tengo, Como regla para las funciones, yo tengo que abarcar a todo el dominio, pero no es necesario que abarque a todo el codominio. La función f es igual a 1, el dominio es todos los reales, y la, la, el codominio también es todos los reales, pero la imagen es solo el 1. ¿No? Espero que con eso se comprenda por qué si F es inyectiva, entonces el cardinal de A tiene que ser menor, que el, menor o igual que el cardinal de B. ¿Sí? Porque si C ser mayor, se rompe, pero si es igual o menor, no. Ahora veamos si F es subyectiva o subyectiva, como está escrito en el texto, yo digo subyectivo. Nos dice, el texto nos afirma que si es subyectiva, entonces el cardinal de A es mayor o igual que el cardinal de B. ¿Por qué es eso? De nuevo, bueno, recordemos la definición de que sea subjetiva. La definición es que la imagen de f es igual a b. A diferencia de acá, no que dije que, que, por ejemplo, la diferencia de fx es igual a 1, ahora pedimos que la imagen sea entera, sea todo el codominio. Podemos, en los casos, para, para transformarla a una función en subyectiva, podemos achicar el codominio. Pero, veamos, por ejemplo, acá, si yo tengo a es igual a 1, 2, 3, por ejemplo, ¿No? Bueno, defino f de 1 igual a 4, f de 2 igual a 5, ¿no? Y f de 3, como no me importa, ahora ya no, no, no está lo de que sea inyectiva. Entonces no hay problema de que f de 3 valga lo mismo que f de 1, ¿no? Y acá se cumple, ¿no? La, la imagen de, de f es 4, 5, 4, que es 4, 5, que es todo b, ¿no? Entonces ahora, si, si a es mayor que b, vemos que se cumple. La, la que, que, que, que es suryectiva. ¿No? Sí, se puede cumplir. No, no hay ningún problema. Si, por ejemplo, son iguales. Bueno, f de 1 es igual a 3. f de 2 es igual a 4. Y de nuevo, también, se cumple. ¿No? 3, 4 es todo todo B. Entonces la imagen de mi función es todo, todo el codominio. Pero en cambio, por ejemplo, pensemos acá en este caso. Que, hace, que el cardinal de A sea menor que el cardinal de B. Bueno, f de 1 es igual a 2, y oh, me quedé sin dominio, no puedo definir nada más. Entonces, la imagen de mi función es solo el número 2, y el número 3 se me queda solo. Se me queda solo y triste, ¿no? Ese intento ser una carita triste. Y ahora no se cumple que sea suryectiva, porque la imagen de mi función no es todo el codominio. Entonces acá vemos, si, es meno, si, es, si el cardinal de A es mayor, se cumple. Si el cardinal de A es igual, se cumple. Si el cardinal de A es menor, no. Que es lo que nos dice acá la, la, la afirmación. Y ahora veamos si es biyectiva. ¿Qué pasa? Acá la, la, la, la, la, nos, nos, nos afirman que si es biyectiva, entonces el cardinal de A es igual al cardinal de B. Bueno, la definición de que sea biyectiva es, es que sea tanto inyectiva como subyectiva Entonces, nada, vemos. Si, Fx es, si F es inyectiva, entonces el cardinal de A es menor o igual que el cardinal de B. Y si es subyectiva, entonces el cardinal de A es mayor o igual que el cardinal de B. Bueno, la única forma de que estas dos cosas se cumplan es que el cardinal de A sea igual al cardinal de B. Y por eso es que si F es inyectiva, el cardinal de A tiene que ser igual al cardinal de B. Eh, espero que, que estos ejemplos hayan servido. Eh...